Hola, ¿qué tal? En este video tutorial te voy a enseñar cómo yo puedo poner una sola hoja horizontal en Microsoft Word. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, yo quiero que la hoja 3, esta que está aquí, esta que tiene un pequeño cuadro, si se, puede, si se pueden notar, miren cómo el cuadro está cortado, yo quiero que esa hoja se convierta en horizontal. Simplemente, primer paso, vamos a dar un clic al comienzo de dicha página. Míralo ahí estoy dando un clic al comienzo, luego me voy a ir a la sesión arriba donde dice diseño de página, voy a dar un clic ahí, en otras versiones de Office, de Office de Wall, va a decir disposición, entonces luego le voy a dar a esta flechita pequeña que está ahí, okay cuando yo le dé esa flecha, se me va a abrir una ventana y en dicha ventana entonces yo le voy a dar al botón que dice horizontal, le doy y luego entonces, como yo di un clic en la página que yo quiero, aquí abajo me va a decir aplicar a y yo voy a tomar la opción que dice de aquí en adelante. Lo que va a pasar es que a partir de esa página seleccionada todas se van a volver horizontal. Entonces el proceso lo vamos a repetir. Si yo pongo el documento pequeño, miren, a partir de la página seleccionada todas se convirtieron en horizontal. Entonces Lo que vamos a hacer es que van para revertirlo nos vamos de nuevo a la siguiente página, la página que queremos, la que va después, ¿verdad? Entonces le doy un clic, miren ahí, y vuelvo de nuevo a diseño de página, abro de nuevo, le doy al botoncito, a la flechita pequeña, y ahora le doy a vertical, y entonces aquí debajo le doy a donde dice de aquí en adelante, y todo de nuevo va a volver a ser vertical. Ok, entonces vamos a verlo en grande, si se fijan, tenemos una hoja de más, pero no importa. La primera es vertical, la segunda es vertical. Esa hoja también es vertical. Y tenemos solamente una sola hoja horizontal, que es esa. Miren ahí donde mi cuadro eh, cae perfectamente. Luego las siguientes son páginas verticales. ¿Vieron qué fácil? Nada, señora Hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.